sales de un centro comercial y entras a otro vamos para otro Acá venimos de ese de Siam Center y vamos a otro que está por allá atrás y ese de enfrente es otro center. Come <laughs> much Estamos entrando a otro centro comercial, uno de tantos que hay aquí. Este se llama BBK. Y lo mismo. Tenemos chequeadores. Este tiene 30 años, este centro comercial. de la MK plaza en Bangkok, Tailandia. Ya venimos a esta plaza pero está enorme, son siete pisos de tiendas, restaurantes, electrónicos, computadoras, cámaras, de todo. Está gigantesca y aparte de ahí pero creemos que este es el fundador, el señor, pero su retrato en la plaza, pero está enorme. El... Sí. muchísimas, muchísimas tiendas, está en el centro de Bangkok se los recomendamos, además aquí hay gente de, que viene de todas partes del mundo estamos en el centro comercial MBK o MBK o como lo digan aquí, y resulta que en el avión, en una revista Mari se encontró un anuncio que dice que si le sacaba una foto al anuncio y se presentaba aquí con su pasaporte le iban a regalar una playera vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto, viene por pero su playera ¿Vale la pena porque este eh, Ah sí, este mall es, es como, gigante, como Es como Meave Meave pero es potencializado En gigante Ahorita vamos a ir a babear Vamos a ir a babear que es como Meave Y vienes a comprar y puedes dejar aquí tu, tus Tus maletas. maletas Te las guardan y tú haces tu shopping Tampoco ni la religión ni el poder Para que es impedimento para comprar Se me va a quedar este, no se le va a llegar a la señorita. No sé qué es, pero gratis hasta las patadas. Consta que se deje mi correo, eh. Mira. Suizo, Malasia, Spanish, Malasia, Bangladesh, Indonesia. Somos el único mexicano. El único mexicano. Ok. Mira, tiene descuentos, 5% de los crocs. Ah, mira cámara, Eh, Thank you. Ah, ¿verdad? La verdad Maris funcionó. Funcionó lo de la Maris. Sí. Nos dieron tres. Eh, tres, no sé qué son. A ver, vamos a enseñarlos. No, mejor no. Adiós. Estamos en el mercado como tipo Meave, MBK se llama, MBK, un centro comercial gigantesco. Uh, te conecta tres? Te conecta. Estamos usando un kiosco interactivo para saber dónde están las tiendas, a dónde vamos a ir, qué promociones hay. Um, esto si fuera el miércoles estaría muy bien nos salimos y por ejemplo ahorita le puse crocs y me encontró la tienda de crocs porque Maris quiere ir a los crocs, pero por ejemplo lo que hice fue poner croc y aquí me pone las tiendas que hay, le doy crocs me dice dónde estoy yo y después me dice que tengo que irme para allá y para atrás hasta llegar a croc good good seguimos en el MBK y nos sí. siguen nos Pablo siguen no consiguiendo. ahora nos dieron unas bebidas un té tailandés gratis por ser visita. nos subimos a tour y también te dan una tarjetita y nada más enseñas tu pasaporte pones tu nombre en una forma y estamos rico y súper refrescantes nos, nos gustó mucho, aparte de que pues, todas las tiendas que hay pues tratan bien también una ventana. tienen que venir a este o sea, centro comercial, MBK Venga. aquí uh -huh. este MBK okay? los bien. nos atienden re bien nos consienten adiós, adiós. vienen por su Roll Rolls? Así es como los prueban. Se dan su vida los tailandeses. O oh, se pueden llevar un Lamborghini, ¿por qué no? Después de comprar una ropita en HM, se pasan a comprarse un Lamborghini.